No es la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? ¡Camina! Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro